Buenos días, analicemos esta oración. Pedro le prestó a su amigo Iván dos libros de aventuras. Para empezar y lo fácil, ahí está el análisis gramatical. La categoría de cada palabra es esa que acaba de aparecer en pantalla. Bien, siguiente paso. Es una oración simple. ¿Por qué? Porque solo hay un verbo. Prestó. Por lo tanto, es una oración simple. Si es una oración simple, ¿qué tenemos que hacer? Primero, encontrar el sujeto. Y luego el predicado. ¿Quién prestó? Pedro, ¿no? Por lo tanto, sintagma nominal sujeto, Pedro, que es un sustantivo núcleo. Sintagma nominal sujeto, Pedro. Lo que no es sujeto, todo lo demás, es predicado. Le prestó a su amigo Iván dos libros de aventuras, es el predicado. Sintagma verbal, porque el núcleo es un verbo. Predicado verbal. ¿Por qué? Porque no es verbo ni ser, ni estar, ni parecer. Por lo tanto, si es un sintagma... Bueno, lo primero que vamos a analizar del sujeto es el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Prestó. Núcleo del predicado, verbo, prestó. Como es un predicado verbal? ¿Qué es lo que tenemos que analizar ahora? ¿Qué tenemos que buscar? Siguiente paso, el complemento directo. Si fuera un predicado nominal... Buscaríamos el atributo, como es predicado verbal, buscamos el complemento directo. ¿Qué prestó Pedro? ¿Qué prestó? Dos libros de aventuras. Dos libros de aventuras es el complemento directo. Aplicamos el truco, se puede sustituir por Lola, los, las, Lola, los, las, Lola, los, las, Lola, los, las. Pedro se los prestó a su amigo, los, los prestó. Dos libros de aventuras se puede sustituir por LOS. Sí, por lo tanto, es sintagma nominal, complemento directo. Dentro de ese complemento directo tenemos el sustantivo núcleo, que es libros, determinante numeral cardinal, que es dos, y que es de aventuras, adyacente complemento del nombre. ¿Os acordáis? Había tres tipos de adyacentes. La aposición, el adjetivo y el complemento del nombre. FUSIPA. Función, complemento del nombre. Sí, sintagma, sintagma preposicional, porque es una preposición más un sustantivo. Por lo tanto, dos libros de aventuras, complemento directo, pero de aventuras es un complemento del nombre, adyacente complemento del nombre. Bien, ya está encontrado el complemento directo. Vamos al siguiente paso. ¿Cuál es? Encontrar los complementos indirectos. Se encuentran, preguntando al verbo, ¿a quién? ¿A quién prestó...? Dos libros de aventuras. A su amigo Iván. Sintagma preposicional, porque empieza por una preposición. Complemento indirecto. A su amigo Iván es un complemento indirecto. Donde A es preposición, su determinante posesivo, amigo sustantivo núcleo, Iván sustantivo aposición. ¿Nos queda algo más por analizar? Sí, que hay una palabra que no sabemos qué es. Es. Sintagma nominal, complemento indirecto. ¿A quién prestó a le, a él? Le es un pronombre que sustituye a su amigo Iván. A amigo Iván está sustituyendo. Por lo tanto, ya está analizado. El siguiente paso sería encontrar los complementos circunstanciales. Pero como están todas las palabras analizadas ya, no tenemos. Así que hasta aquí el análisis de Pedro le prestó a su amigo Iván dos libros de aventuras.